Pero, ¿tú te crees que el planeta está progresando al mismo tiempo que la humanidad criaturita? Pues no va a ser que no, pues va a ser que la humanidad progresa por un sitio a costa de cargarse el planeta, a palos, que lo estamos dejando seco. ¿No será más interesante progresar sin destruir el planeta, con un poquito de sostenibilidad y esas cosas? Anda, pues ya te vas aplicando el cuento y te lo pones, te lo pones como tarea pendiente tú, ¿sabes? Pues ya lo vamos haciendo, ¿eh? Cuando se pueda, ¿eh? Tampoco tiene que ser hoy. Si no es, es hoy, también puede ser mañana. ¿Cuándo? Mañana.